Continuamos con los personajes inolvidables de mi narrativa. Esta vez le corresponde el crepitar de hoguera continuación de la raíz de hoguera Voy a escoger a dos personajes masculinos inolvidables. Faustino Berrazano, un italiano guapísimo. Cuando yo fui a caracterizar los personajes, yo entré una, en una página de italianos solteros. Guapísimos todos. Yo tenía que describir un personaje auténtico. Era un hombre alto, de edad madura, cabellos entrecano, con textura atlética, ojos grandes oscuros y profundos como la noche, la mirada penetrante, una sonrisa socarrona que se matizaba con pensamientos ocultos. Fue un hombre que en la sala de su casa tenía una foto con el uniforme de la policía italiana, a los 15 años de servicio en el departamento de homicidio, renunció y a pesar de tener una cuantiosa fortuna con sus hijos, forma una agencia de detectives. Con mucho éxito, Bis Faustino Ferrazado va a tener una importancia indiscutible en la novela el otro personaje Vicencio Finamore el tío de Paola un hombre que arrastra una inmensa tristeza cuando su hija tenía un año fue secuestrada su esposa se resistió y le dispararon murió nunca encontró a su hija hasta ese momento que se encuentra con Paola pero a pesar de la tristeza a pesar del desasosiego de una vida triste, él acoge a Paola con mucho amor, la defiende como se defiende en el sur de Italia, a sangre y fuego, y se enfrenta a uno de los más feroces delincuentes, Porco. También ese Porco estaba en contubernio con un terrorista. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Recuerda el reto? Soy lectora, ¿y tú?